y abarca no solamente las propuestas del de Turismo y Cultura, sino de, por supuesto, todos los departamentos, instituciones, que se suman a trabajar en forma conjunta para ofrecer a nivel provincial, ¿no? Una variedad de propuestas para tanto el turismo que viene de afuera, como por supuesto todas las familias y, y gente de San Juan que aprovecha para recorrer y, y disfrutar de espacios naturales y culturales, eh, dentro de toda la provincia. En ese marco luego van a detallar más todo lo que hay a lo este largo de los, de los departamentos todo lo que tiene que ver con, la, con el turismo eh, del vino, el turismo cultural en los distintos departamentos bodegas y sitios de interés que tiene en todo el territorio y puntualmente en, también en San Juan, acá en la ciudad tenemos una oferta que tiene que ver con, con la propuesta de los espacios culturales y las diversas op este, opciones que podemos tener para disfrutar la cultura en la ciudad. En ese caso eh, este, es muy lindo poder abarcar, eh, poder visitar los espacios culturales que por ahí en el tiempo día a día no tenemos tiempo, tenemos una enorme variedad de exposiciones, el Museo de Bellas Artes que pueden visitar, en los espacios culturales como el Centro Cultural Contegrant, la Biblioteca Pablo Chávez con sus talleres este querido teatro en el Bicentenario, que va a tener, eh, además de sus visitas guiadas tradicionales, una visita guiada muy especial del foro Beirut del eh, eh, que es especial porque tiene unas características de construcción especial y a través del ensamble barroco vamos a poder disfrutar justamente esa esencia, por qué se pensó así el foro y por qué se construyó en estos teatro. Así que es una visita guiada vivida ¿no? y acompañada a través de la cultura, de la música y del arte. Así que el jueves y el viernes santo de la semana que viene nos invitamos todos a, a escribirse para presenciar esa visita guiada. Al mismo tiempo tenemos una oferta como solemos hacer ya hace varios años y que es muy, eh, es muy especial para nosotros, que es el ciclo de música en las iglesias, acompañando justamente la Semana Santa. En este caso la Camerata de San Juan, junto con el Coro Bach, en el que es el Festival Bach, va a estar en la Catedral y en la, la Basílica eh, San Parados, así que también acompañando lo que es la liturgia y lo, las, la festividad santa ¿no? y religiosa. También van a haber otros músicos y esta la Orquesta Escuela y otros artistas como Andrés Canto, entre otros, en otras iglesias que vamos a después a detallar. Así que también para poder acompañar lo que es la, la, la gente este, que va a estar eh, bueno, más religiosa yendo a misa y acompañando eso con un poco de música y nuestros artistas. ¿no? Eh, y también tenemos para ofrecer nuestros queridos artesanos, el mercado artesanal va a estar abierto en forma permanente con una feria de artesanías en los jardines, en la plaza afuera del, del, del mercado artesanal, donde más de 20 artesanos van a estar todo el fin de semana pudiendo mostrar sus, sus obras, sus, sus, sus, sus productos para la venta también, y junto a ellos también música que va a ir a acompañar con estos artistas para que la gente pueda acercarse, hacer un picnic y disfrutar una tarde en familia en el parque para poder estar, bueno, acompañar y justamente poder ver buena artesanía y por, por supuesto también comprar los tulitas, llevar sus, sus recuerdos de la artesanía local, ¿no? Eh, sumado a eso, las festividades en los espacios culturales también van a estar presentes, así que hay una enorme cantidad de espacios culturales en el departamento para, para disfrutar y acompañar. Así que los invitamos a todos a sumarse. Eh, todas estas propuestas este, son desde la Ministerio de Turismo y Cultura en conjunto, como dije antes, con los departamentos e instituciones. ¿Qué pasa esto? Muy bien, allí entonces estábamos compartiendo, ¿dónde estaban? Estábamos compartiendo esta nota con la Secretaria de Cultura Virginia Gote, dando estos detalles de las actividades que se van a realizar en el marco de semana.